this one. What La de las placas y de la distancia de las placas entonces eso va a ver depende de cada material la cosita eléctrica depende del material cada material tiene una cosita eléctrica diferente. y la materia tiene una cosita eléctrica diferente. propiedad similar a la resistencia eléctrica pero pues no solo funciona nada bien con el intertérmico y además tiene una propiedad fácil pero es parecida el caso es que en esta simulación cada condensador va a tener una caída de voltaje y voy a venir con estos por kilómetros pues Por vamos a hacer el primer caso donde podemos ver que... que cada uno de los condensadores tiene la misma calidad de voltaje porque son iguales, entonces cada uno tiene la misma calidad de voltaje. Veamos qué ocurre cuando cambio la capacitancia de la de ellos Para algo mucho más grande que si quieren es más grande. Como en cuando aumento la capacitación, la capacidad y este voltaje que cae en este condensador es mucho, mucho, mucho, mucho menor. Y la del otro condensador es mucho más grande. Es casi el total del voltaje. Ahora veamos qué ocurre cuando cambio la capacidad de este condensador a una mucho más pequeña. Como puede ver ahora, este es el que tiene la mayor calidad de voluntad y otra vez es el que tiene de voluntad. Esto ocurre porque la capacidad de estar clasificada por la esperanza, entre manifestar la capacidad y no poder hacer una esperanza. Y bueno, esta es una demostración con Arduino. Acá tenemos el condensador y acá el indicador es, ese el led pues vamos a ver con solo acercarle el dedo, ni siquiera lo estoy tocando, solo lo estoy acercando ya se activa el sensor y con tocarlo pues ni se diga vamos a probar con otra cosa, por ejemplo con este plástico también lo activa como pueden ver Pero lo coloco así lo activa mejor Coloco entre las dos láminas. Como pueden ver, lo está activando mucho mejor. Voy a intentar con otra cosa, con este encendedor por ejemplo. No lo activa también. Cuando lo toca. voy a intentar con este. Con este pedazo de caimán. Cuando lo coloco en medio de ellos lo intenta activar cuando lo coloco encima lo activa mejor como ven funciona perfectamente y me sigue tocando pero cansa activarlo es lo más interesante cuando le coloco el plástico en la mitad como pueden ver con el plástico funciona muy bien porque el plástico es mucho más aislante que el aire muy divertido que lo activa casi que como por completo y es que solo un plástico no solo un papel Esto funciona con una tecnología diferente a la que les mostré en el anterior video. Acá lo que se intenta es modificar el tiempo de descarga. Entonces el Arduino lo que está midiendo es el tiempo de carga y descarga del condensador. Básicamente cuando yo lo toco, le coloco esas cosas encima, cambia la capacidad y con ello cambia el tiempo de carga. eso es lo que hace que se prenda o se apague el LED del Arduino para este proyecto utilicé la librería Capacitive Sensor o si lo lees en español se llamaría Capacitive Sensor o bueno, en inglés americano se diría Capacitive Sensor y, y ya es una librería muy fácil de usar es gratis se puede descargar con la misma plataforma Arduino con el mismo ID de Arduino y ya, eso es todo en este video, muchachos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Este canal se llama Experimentos de Rafa 2013. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.